activo aquí con nosotros hoy no no que el pandita sí, sí. Ah, Ay, sí. bien, bien, bien. piquete muchacho bienvenido hermano cómo te sientes Nos sentimos bien gracias papá dios gracias por la oportunidad de tenernos aquí otra vez está activo está activo tuve sí, ahí está con bien. un tema nuevo claro. sakura estamos titulando ese tema viene algo pronto por ahí también ¿De dónde tú eres, pandita? En realidad yo soy vegano, pero tengo varios años viviendo aquí, ya me entiendes, soy Mira, aquí, ¿En qué sector vive aquí en Santa Santana, vivo aquí en Santana. La gente de la Vega que nos ve siempre. La gente de, sí, eh, también de Santiago, por ahí, tan esa gente. Pimentel también que nos ve. Eh, ¿Qué tiempo tú tienes ya en la música? En la música tengo que ya empecé a trabajar como más o menos, ahí, tres meses y pico. Ah, no, estaba haciendo su pilino, ¿eh? Claro, estoy empezando, ¿eh? Claro. Pero Pero no que, lo va a bajar, no sí, lo va a bajar. Sí, no le baje, tú sabes no que... seguir rompiendo. Las oportunidades están ahí. ¿Y, y qué claro. te motivó a meterte aquí? En verdad uno siempre ha tenido la visión desde pequeño, yo cuando tuve 10 años ya, ya tenía un tema, escrito por mí mismo, ¿me entiendes? Ay, son cosas que se le piden a uno ahí, ¿tú me entiendes? Pero yo siempre he tenido esa visión de ser artista. Ya, sí, Camila, la bienvenida, Camila. Claro, gracias por estar con nosotros. 10 años, ustedes son unos chihuahuas, así como, que no puedes hacer nada. Bien, mi pregunta es, por ejemplo, sabemos que cada artista tiene una marca. está que tú ves uno negritos o claro, por decir algo. Pero ¿quién es pandita? ¿Qué marca que que al pandita? Que te diga, concha, mira pandita rompiendo. No es pandita la gente en el barrio me empezó a decir que panda. Y yo, no, pandita, porque soy chiquito y vaina, así me entiendes. Como que el nombre se ve coqueto con la imagen mía en realidad. Y pandita, lo hay, la gente se va a dar cuenta de una vez. ¿Y qué otro género musical te gusta el más del limbo? Me gusta el trap, el rap. Me gusta Idris. Me gustan mucho todos los géneros casi. Yo no, lo sé cuando lo yo a eso, el pandita. Cuando está yo pueda, yo nada. me voy a montar en todo eso. ¿Cuántos temas grabados tiene el pandita? Tengo tres temas grabados. ¿Cómo llaman? Eh, tengo uno que se titula cricra Sakura y Plantado. Y vamos a trabajar otro. Ahora bajamos Ruling. ¿Quién, quién está produciendo esos temas? Vas a comando produciendo. produciendo. Comando. Sí, Comando. Comando. Bolivia. Un saludo a Comando, al asociado activo. La mole que es nuestro hermano también. Eh, no, tabacano ahí, metido claro. feo, feo, con un comando. Comando un a la vuelta, comando. Un artista totalmente, comando. Comando eh, de duro. La, la a mí película. me gusta cómo él trabaja en realidad. A mí me, me gusta, yo me siento muy seguro, confiado con él. Un feature uh -huh. que te gustaría hacer. Con, con alguien de aquí de San Francisco de los muchachos sí. que hay de los muchachos de los muchachos nuevo talento yo quisiera grabar con todos, yo no tengo elegido ah, ninguno no importa no, no, uno. uno es que los otros se sienten más no no, ponemos pila. no porque ya tú lo dijiste ya tú pasaste el pan <ríe> adelante ya ya digo uno no pero yo grabar yo quisiera grabar de primero con Riddé Fiestas sí Riddé Fiestas activo de los no, nuevos talento pero don Miguelo claro, claro nuevo don talento don y los muchachos de Santo Domingo con qué te gustaría que tú dices ya de ese. De Santo Vamos Domingo. Vamos para el camarógrafo. Camarógrafo pues, de este lado. Pa, pa la foto del la artista. Claro, Párate para acá, ve. Es mi doble voz en realidad. Es mi doble voz. Es doble voz, ¿cómo se llama el doble voz? El boqui. El claro. Boqui Carlos el Boqui, síganlo ahí sí. en sus redes. Carlos, claro, el Carlos, Ay, participación? nunca te claro. olvides de tu equipo. No, yo lo tengo te todo ahí, claro. lo llegarán, a ahí, Claro, son los que aceptarán. Llegarán empresarios yo... que te van a decir, no, tú dices, no, hay Boqui, no, porque Boqui de más. Que estuvo no. en el proceso, o sí. Sea. Sí, pero tú, el, el Bosque empezó desde cero. Yo le dije, tiene, él, él está conmigo, vamos claro. a llevarlo. ¿sabes? porque viene no el empresario, amable, tú sabes. No, quédame a ti solo. No, el sí. Bosque es, es mío, el Bosque es, es, es claro, mío. Ahí fue quien aceitó. Que lo boten no en otra yipeta, Tramonte no vaya a No, atrás no, tampoco. No, no, tiene no, que estar del lado mío. De vas, claro. conmigo. Humilde, que el si él no tiene nada ahora, yo no tengo nada ahora. Si tengamos, vamos a tener los dos, porque él fue quien aceitó trabajar conmigo. Bien, claro. Él cree al 100% en mi talento y yo sé que él tiene un talento también. Claro. Y lo vamos a desarrollar los dos juntos, los dos. No, no, así es. Y es bueno que tú admires a nuestros amigos y hermanos Ridelfi. Que es un muchacho sí. luchador. Y de, de, de Defi ha estado en esa música. Rompiendo de su silla. Muy, claro. Muchas bendiciones claro. para Defi Laya. No le bajes nunca, manito, que tú que tienes su talento no sabes claro, dónde está Sigue claro. para adelante, no ries, te vas. Claro, los, ries, claro. los rieles. ¿Y, ¿cómo, ¿Cómo te han aceptado en tu barrio cuando el pandita, la música y la ah, vuelta? Sí. En el barrio mío ¿Hay este no y que lo que el panda está cantando. Y, y después, panda? cuando el pandita sube, ¿Cómo, cómo de no, de eso sí. yo no me debo llevar. Las puertas que se cierran, papá Dios la abre ahí mismo. Amén. Así sí es. Yo ando no, está con bien, Dios. Pandita, mano, claro. con Dios. Está bien, está activo. Tiene buena visión. Tú has escuchado el Kililín. ¿Tú lo has escuchado? El Kililín, no. No lo he escuchado. No. ¿Y ¿Cómo que llama? Yo ¿eh? trabajo mucho. yo escucho No me he escuchado. Bueno, kililín, le le al favor. favor Ricardito, ¿Sí? Rafaelito. Claro, son, ¿sí? No, claro, para que. Yo soy muy oyente, lo que pasa es que yo trabajo porque yo tengo que. A, a costillas, reco. Tengo claro. que sudar yo mismo. Sí, mismo, eso. No, yo bien. no me lo voy a llevar, yo no me lo voy <risa> no <risa> a llevar. ¿eh? Claro, Así mi sudor y mi sacrificio vale más que de otro. Claro, porque el mío vale no, doble no, como siempre. que siempre. yo no voy a cantar porque no tengo esa, eh, <risa> esa gorra. No. yo no voy a cantar por eso. Si entiendo? es un liso, si tiene hoyo, si se ve lindo indio, a mí me gusta. Yo voy a tirar para allá. Claro, no, así si mismo. Yo no encontro lo que no tengo. Yo las redes sociales, las redes sociales. El, el pandita04 pandita pandita pandita no. en Instagram, en todas las redes sociales. Vamos a el pandita, oye. Vamos a seguirlo, el pandita. El pandita04. a dar de todo. Vamos a seguir pandita, todo el mundo ahora. Ya lo empeñaste y teléfono de nuevo tú. El pandita, que esto es no que dique? El pandita 04. En Instagram, ahí, en YouTube, hay pandita OG. oye. Oye, oye, oye, oye, Kililina. Ya, ya, ya los, ya los... Enfócame aquí, enfócame oh, aquí. Sí, sí, aquí. Vamos a seguir el pandita en Instagram. En Instagram, velo ahí, que no de boca. El pandita. Ya, bueno, pandita. ya. Claro. Gracias, gracias, gracias, dale, dale, dale, muchísimas gracias. Dale, dale, dale, no, porque nosotros apoyamos. Dale claro, ahí. Claro, se siente. Velo ahí, Camila, va a seguir el Claro. Pandita. Claro. Claro, dale, foca los flacos, ¿no quieres jugar, ya, Cuidado con la clave. Que no me vea. Muchísimas sí, gracias la vela, por la situación está... de Pandita. Muchísimas gracias. El Pandita 04. Esto es tu casa. Después de aquí que tú vas a sonar. El no canta de estos flows, Tienes que seguirlo hoy. Te suscríbete este al canal. Yo lo voy a seguir ahí de una vez que salga ahora. Yo lo voy a seguir. Claro. claro, claro padre, no le paro. Ti, el yo soy muy oyente. Yo escucho todo porque son... No Vamos nada. a ver un chiste del video de Pandita. De ahí. Eh, ya ustedes saben, vamos a seguir rompiendo. Nos ahora vamos a cantar en vivo aquí, me mito. El pandita en la casa.